Esta semana estoy en California, hace tres semanas transmitimos de Dharamsala, hace dos de Delhi, bueno, tratamos de transmitir de Delhi, pero no era exitoso, y la semana, el domingo previo, estaba en, en Taiwán. Creo que podemos seguir en este mismo trayectoria, eh, contemplando la, la identidad, la manera en que nosotros mismos nos entendemos el impacto que tiene en nuestro, nuestro ser, nuestra manera de vivir y como ya lo notamos este asunto de, de cómo nos identificamos tiene un impacto muy profundo en nuestra manera de actuar y también nuestra, nuestras experiencias. Y el error que hacemos es, de, es creer que esta identidad, que las etiquetas que nosotras, eh, nosotros aceptamos, que son verdaderas indicaciones de lo que somos. ¿no? Y empezamos eh, por, por notar que eh, en, en el Dharma cuando se habla de, de egocentrismo, o de agarrar a un yo, un sentido de, de yo eh, que es falso y que nos impide de tener paz, eh, que hay dos dos sentidos de yo, uno muy intuitivo que compartimos con los animales, que no, que nos da miedo, que no, esto no para mí, y el otro es una, un yo fabricado elaborado por conceptos, por experiencias, y esto es lo que a veces se traduce como el yo imputado, eh, en tibetano, con tapetada. Uh, y esta, cuando hablamos de la identidad conceptual que tenemos, estamos hablando de este segundo sentido, de yo, una identidad o un yo fabricado que es una ficción eh, que aprendemos de, de la familia, de la escuela, pero que va cambiando ¿no? y nuestra identidad que va cambiando, eh, lo que notamos es que es algo muy plástico, muy flexible, muy cambian, que cambia mucho y una algo que cambia mucho y que depende de los contextos, eh, no es algo que debemos de agarrar como permanente o como, como una reflexión de, de nuestro ser, de lo que soy, ¿no? Y la, este hecho de que la, la identidad que, que nos damos viene de contextos, se, se ve muy claro cuando notamos cómo somos en distintas eh, circunstancias. Por ejemplo, si tú estás con tus abuelos, ¿cómo tú actúas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tipo de persona eres? Y si tendrías que identificar o poner etiquetas en la persona, la persona que eres con los abuelos, no creo que serían las mismas etiquetas que pondrías cuando estás con tu, tus amigos de, la, de los estudios. Ni la persona que tú eres, cómo tú te comportas, cómo tú te sientes eh, cuando estás con, por ejemplo, tu, tus maestros, maestro espiritual o, o maestro que respetas mucho. Eh, al contrario, como tú eres con tus hermanos menores, por ejemplo. Que de, en, dependiendo de, del contexto, las identidades y lo que somos y también es cierto que esta misma función de cambiar de adaptar se ve durante a lo largo de la vida ¿No? que en tiempos difíciles nos sentimos de una manera nos manejamos de una manera y cuando todo nos va bien es distinto ¿No? también los aspectos de nuestra personalidad o nuestra historia personal que son importantes para nosotros en un cierto contexto no lo son en otro y cuando nosotros dependemos de estas etiquetas o identidades para hacernos sentir bien para tener consuelo para saber quiénes somos es muy riesgoso porque vamos a otro contexto y no tenemos este esta respada que ¿no? Que, que necesitamos que buscamos ¿no? y un ejemplo es de por ejemplo ya que en este momento en, en muchos lugares en, en, en la economía de, de hoy en día muchas personas pierden su trabajo y si uno se define mucho en ser productivo en ganar dinero en proveer por la familia en, en tener dinero en nuestra riqueza o en nuestra sensación de ser importantes de tener como una posición si es algo que nos eh, que, que nos alimentamos mucho de esto entonces en el momento en que no trabajamos nos sentimos muy, muy perdidos muy vacíos muy confundidos ¿no? y esto es una indicación que nuestra, nuestro entendimiento de quién, quiénes somos era muy superficial. Y vino de, de los papeles que tocamos en una situación. ¿Mm? Y aún si no viene de, de, del trabajo que uno está haciendo en este momento, por ejemplo, si viene de, del hecho de, de ser licenciado, en un contexto ser licenciado es algo muy importante, algo que te indica quién tú eres, que te da posición, ¿no? que te ubica socialmente. En otros contextos el hecho de ser licenciado es completamente trivial. ¿no? Si, tú, tú, si tú vives en una sociedad donde muchas, muchas personas no son licenciados, no tienen como esta, ¿no? este fondo, personal, profesional eh, sí es algo que te te sube ¿no? encima de, de muchos otros pero vas a otro lado donde todo el mundo es licenciado y es, es trivial ¿no? nadie ni, ni lo nota ni habla de esto entonces ya perdiste tu ventaja, tu altura ¿no? y es igual si tú eh, te ves como persona como muy bondadosa, muy generosa, ¿no? Porque en, en tu contexto, tú eres más generoso que otros. Pero vas con otra comunidad donde la gente ha cultivado mucha generosidad. Entonces, este aspecto de, de algo que te, te sentiste que yo me defino por esto, entonces vas a tener que trabajar más para seguir... Sintiendo, alimentando su sentido de quién eres, de, de, ¿no? de esta etiqueta. ¿no? Estaba, cuando estaba en Taiwán, estaba participando en una conferencia de estudios budistas, y había un, eh, un hombre que eh, eh, ni es muy alto ni es muy corto, es como, para mí es como más o menos mediano, normal. Eh, y estábamos con una, una mujer italiana muy muy corta no físicamente corta y de repente este hombre le pregunta por qué ella estaba mirando estábamos como puesto de pies a pies y hablando y ella ya que estaba mucho más corta que todos los demás estaban mirándonos como así participando en la conversación pero así y de repente este hombre un erudito con mucho aprendizaje, que conoce chino, sánscrito tibetano, japonés, pali. Eh, de repente, este ser muy inteligente le pregunta a ella, ¿Tú no tienes problemas con el cuello siempre mirando todos desde abajo? Y ella, muy calma, dice, pues no, no. Y él dijo, porque en mi vida siempre estaba normal, ¿no? Y ahora vivo en Holanda y en Holanda todo el mundo es muy alto. Y yo tengo problemas del cuello, y me pregunto si no es, porque siempre estoy como tú, mirando a la gente desde abajo. ¿No? Y esto es un problema físico que a lo mejor tenía, pero también una sensación, una experiencia nueva, que no le gustó tanto, de sentirse como hombre, como muy bajito, ¿no? y mirando a todos los demás así. ¿No? Esto, esta, esta manera en que relativamente, ¿no? en un contexto tú puedes ser así, ¿no? en otro ya no lo eres. Y definirnos como así ¿no? nos, nos hace depender mucho en el exterior para cómo nos sentimos, para nuestras sensaciones, para nuestro entendimiento de quiénes somos. Esto creo que es, es claro, ¿no? La, lo que nos ofrece el Dharma es una posibilidad de liberarnos de estas definiciones que nos limitan por contextos. Y aún más, de ser independientes de las circunstancias, independientes del contexto de la situación en que estamos es bastante radical ¿No? que podemos eh, aprender a sentirnos relajados en cualquier contexto en cualquier ambiente y en cualquier situación nos surge en la vida ¿Lo ven posible? o no tanto? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Ya que somos eh, seres con cuerpos encarnados, digamos, eh, siempre hay esta eh, dependencia física en los demás. ¿no? Así que pueden ya, ahora estoy debatiendo conmigo misma con esto. ¿no? ¿Cómo es que uno puede ser independiente? ¿No? Es básico en el budismo, lo que nos estamos eh, aprendiendo y cultivando un, una presencia mental, un reconocimiento de la interdependencia, de la manera en que, que somos ¿no? y que, eh, como nos formamos, depende de otros, que surgimos basados en causas y condiciones. ¿no? Y vamos. Al, con el cultivo de compasión y de amor es muy muy importante reconocer estos vínculos ¿No? y si somos así vinculados profundo cómo podemos ser dependientes ¿No? ser dependiente de las circunstancias no indica que nos aislamos de los demás o que eh, no van a surgir desafíos y problemas en la vida problemas en la vida lo que implica es que podemos cultivar una capacidad, una equanimidad y una sabiduría, con la cual cualquier situación surge en la vida, nos podemos, no nos perdimos, no nos desviamos. ¿No? Tenemos los recursos internos de mantenernos calvos, ¿no? de no olvidar quiénes somos, y esto exige una, una, una identidad profundamente anclada en, en nuestra naturaleza. Y no una identidad muy identificada con el exterior, con lo que otros ven cuando nos miran. Implica que necesitamos conocernos nosotros mismos. Y la introspección la meditación contemplativa no solo de concentración sino contemplativa analítica eh, esto nos ayuda enormemente en conocer quiénes somos en una manera muy mucho más profundamente pisado en la realidad y la las prácticas que tenemos disponible de meditación nos, ayud nos ayudan con esto. Pero también la, como la, el complejo de enseñanzas que nos ofrece enormemente eh, eh, herramientas, enorm enormemente poderosas eh, para mantenernos ecuánimes en, en, en cualquier contexto, en cualquier situación, son las enseñanzas, las prácticas del otro del entrenamiento de la mente. Y estas prácticas nos ofrecen la posibilidad de ser independientes de las circunstancias al darnos eh, recursos para utilizar las situaciones más difíciles. Y nuestra comunidad estaba acompañando en una, en una manera... A una, eh, una mujer eh, suiza eh, que recientemente encontró el Dharma y encontró el Dharma, estaba buscando un camino, un camino espiritual, eh, luego de recibir el diagnóstico de tener cáncer. Antes no, no era algo muy importante para ella, pero al recibir esta diagnóstica, diagnosis, padecimiento, como decirlo, bueno, que le dijeron que tiene cáncer, eh, ella le dio cuenta que no tenía, no tenía cómo, cómo manejar esta situación, cómo enfrentar el desafío eh, de, de seguir viviendo, acercándose a un fin. Y la, las enseñanzas del dharma para ella eran muy muy fructíferas, muy fructíferas. Ella se llama Dominique y falleció hace unas semanas, pero eh, su, su muerte era algo muy valiente, no, no se desrumbó y para su familia, porque tenía familia, hijos, esposo, eh, para su familia ver que ella logró fallecer sin miedo, sin pánico, sin confusión. Eh, esto era la, el regalo más valioso que ella podría haber dado a sus hijos y a su esposo. De, dejarles con la confianza que ella estaba bien. Y a pesar del sufrimiento físico, mentalmente ella estaba bien. No estaba sufriendo en la manera más difícil que el sufrimiento interno, emocional. Y para ella misma, de, de, de sentir que es una oportunidad de crecer enormemente antes de irme. Y con la confianza que cuando me voy, voy a tener algo conmigo. No voy a ir cargando algo valioso de haber tomado refugio, de haber trabajado con esto, de haber podido convertir la experiencia más difícil que podemos imaginar en algo muy, muy, muy valioso para otros. ¿No? Y sus hijos pueden vivir su vida también con una confianza que morir no, no es algo que necesitan temer, que es algo que uno puede hacer con dignidad, que es algo que uno puede hacer pensando en otros, y no solo pensando en uno mismo y su propio futuro. Y es que es algo que uno puede convertir en, en beneficioso, benéfico para otros. Y esto fue un regalo muy, muy poderoso. ¿no? Y si uno logra con poco tiempo en el Dharma uh -huh. eh, enfrentar la muerte de esta manera, nosotros debemos eh, aceptar de entretener al menos la posibilidad de que para nosotros también el Dharma puede ofrecer eh, maneras y, y perspectivas que podemos utilizar para seguir en adelante. Cualquier situación, cualquier desafío personal, cualquier catástrofe en la familia surge que nosotros podemos seguir, ¿no? podemos mmm, mantenernos presentes. No vamos a tener que ir escapando en, en tomar o ir escapando en, ¿no? en, otra, en otra dirección físicamente. No vamos a tener que no deprimirnos cuando, cuando surgen cosas. ¿No? Y hay muchas, muchas maneras de, de enfrentar los desafíos. ¿No? Y por los que aceptan eh, la ley de causa, causa y efecto kármico, eh, cualquier dificultad surge, nos podemos simplemente decir que esto es la maduración, de un acto previo que yo he hecho, que no me recuerdo, no sé qué es, pero es obvio que estoy observando y viendo la, los resultados. ¿no? Y que al haber creado la causa, me tocó a mí experimentar el resultado, es obvio. No, no me recuerdo haber y no identifico aún, qué hice para eh, conllevar este fruto, pero veo que hay el fruto el resultado está que es lógicamente obvio que la causa también estaba antes anteriormente y sabemos de nuestra manera de vivir que hay muchos errores que cometimos que hemos hecho cosas muy diversas muy como mezcladas y que bueno obviamente puede ser que en algún momento en esta o una vida previa He hecho, la, el, he cometido la, la causa y ahora se me está acabando este karma. ¿No? En ese sentido estoy limpiando este karma. ¿No? Y podemos en vez de sentirnos tristes, que mira yo, yo misma lo hice, ¿no? que yo soy muy pecadora o, o algo así, simplemente que bueno, que ahora estaba cargando algo que ni sabía y ahora se me está saliendo déjame soltar y déjame asegurarme que en el futuro no vuelvo a cometer este error para no volver a, a experimentar este resultado que no quiero ¿Sí? y hay practicantes que, que dicen que prefieren tener problemas y desafíos porque prefieren seguir limpiando karma negativo. Y que cuando todo es bonito, todo es muy bueno, hay menos crecimiento, ¿no? hay muy, más complacencia, complacencia. Como uno deja de, como deja de mantener una presencia mental, uno deja de buscar maneras de mantenerse en paz, porque es muy como, fácil Y que sabemos que por la impermanencia no va a perdurar siempre esta situación y van a venir momentos difíciles y si no nos vamos fortaleciendo con sabiduría cómo manejar estas situaciones difíciles por haber tenido demasiado condiciones fáciles, ¿no? entonces en el futuro no vamos a estar armándonos con lo que necesitamos, ¿no? Y esto se ve, es muy obvio, en, en, como en, en varias familias, la, las generaciones, por ejemplo, los padres trabajan muy fuerte, fuerte, consagran todo para darle oportunidades, una vida como muy fácil a los niños. Y los niños no, muchas veces no se esfuerzan con nada, se ponen muy eh, flojos toman todo por supuesto, no hay mucho agradecimiento y cuando ellos enfrentan situaciones difíciles no saben cómo manejar. ¿no? Y vemos ¿no? que es así, que a veces ¿no? haber pasado por tiempos difíciles nos fortalece aún más, ya que en este camino espiritual en que todos estamos juntos, la compasión es crucial y cuando nosotros mismos tenemos situaciones dolorosas es el momento de darnos cuenta que compartimos esta sensación con muchos y que el dolor que nosotros sentimos es un dolor colectivo de la humanidad que cualquier forma de sufrimiento que podemos estar enfrentando, esta forma de sufrimiento es una forma que muchas otras personas en el pasado, en el futuro, futuro y definitivamente ahora mismo conocen bien, ¿no? forma parte del repositorio de experiencias que, que nos, enfrenta, nos enfrenta en la vida, ¿no? en la experiencia humana sea, separación de pareja, o sea, perder un ser querido, o sea, traición, o sea, rechazo, o sea, un sentido de estar perdidos, de no saber qué hacer. ¿Cuántas personas tienen esto? Muchas, muchas en este momento si tú te permites reconocer que no estás solo en esto que en este mismo momento estás acompañado por muchos demás tú en este momento puedes tomar la decisión que yo les voy a acompañar yo activamente en su situación ¿Mm? Y podemos utilizar esta, esta, esta tristeza, este desafortunio, este desafortunio, podemos utilizarlo, ¿no? decidiendo que activamente lo convierto en algo valioso para mí. ¿No? Y esta posibilidad y esta actitud no es algo que normalmente se nos surge de repente en medio de la situación es algo que nos podemos entrenar a, a, a cultivar o, o hacer surgir en los momentos difíciles y lo más fácil es ir eh, tratando de, de aplicar esta perspectiva en las situaciones no muy pesadas sino como molestas como lo digamos, ¿no? Como si vas en el auto y hay mucho tráfico, ¿no? Y te pones un poquito inquieto o molesto, entonces es el momento perfecto. Mira, no es, en la definición de tráfico es que no estás solo, ¿no? Que hay otros en el mismo camino, literalmente contigo. ¿Sí? Y en este momento, por primero, te puedes decir, bueno, lo que, la, la irritación o frustración que yo estoy experimentando, lo probable, lo más que probable, probable es que hay otros en los otros autos experimentando lo mismo. Fíjate con ellos. Siente su presencia como algo positivo. Creo que esta, esta, esta es mi oportunidad de conectar. Y al principio, si, si no lo encuentras fácil conectar con alguien en un auto que está manejando agresivamente y te está empujando o causando problemas, entonces no, no importa. Conéctate con los otros que son en la misma posición que, que tú, ¿no? Manejando más, más pasivamente o no simplemente esperando la oportunidad de adelantarse entonces nos vamos entrenando en esta situación o ¿no? en cualquier otra situación en que, que no te abruma tanto que olvides de aplicar esta perspectiva ¿No? que, okay. esto esto que estoy experimentando es, no es mi emoción que yo posee es algo que estoy compartiendo y ahora sí cuando las otras personas llegan al trabajo molestas y no irritadas voy a entender que okay, sí yo sé que pasaste por esto, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Y además de sentir que tú al, al mirar a un otro auto, a ver las personas, ¿no? Tú puedes como indicar con los ojos este, esta sensación de solidaridad, solidaridad, ¿no? Con ellos, ¿no? Hasta sonreír, que mira, sí, mira esto es lo que tenemos aquí juntos ¿no? y estos, estos momentos cortan mucho la, el dolor de la, de la experiencia misma ¿no? porque no estás aislada y no es que todo el mundo está contra ti ¿no? y esta esta sensación de que todo el mundo está contra contra tú ¿no? que te está con, victimizando o abusando o maltratando cuando tú tienes esta actitud esto es el momento de preguntarte ¿no? qué parte qué, qué, qué parte tengo yo en construir esta sensación porque tenemos la posibilidad de convertir cualquier experiencia en algo útil para nosotros y tenemos esta capacidad de cambiar la perspectiva. ¿Sí? Y si hasta estar muriendo de cáncer, te puede dar la posibilidad de tener combustible para tu crecimiento, entonces estar en tráfico o estar sin trabajo aún más. aún más ¿Sí? De verlo como la purificación y la cesación de un karma negativo que ya limpiaste, ¿no? De verlo como manera de sentir, de sentir de verdad el dolor, dolor de la situación, pero después ¿no? tomar este dolor como man manera de conectar con otros y decidir que yo lo acepto al favor de otros. Esta es la práctica de Tonglen, lo ¿no? que podemos repasar en otro, en otro momento. No creo que habrá tiempo para, para repasar esto bien. La, un, un ejemplo de cómo podemos una perspectiva que podemos como aplicar en estos momentos es que en, en, en muchas situaciones escuchamos la analogía de que la mente es como, como un espejo como, no es un espejo sino como un espejo en el sentido de que Cualquier objeto ponemos frente a la percepción, la mente es capaz de surgir en esta forma, de percibir. ¿No? Cualquier objeto físico podemos percibirlo mentalmente. ¿No? Cualquier pensamiento. ¿No? Por esto la mente se defina, o, o eh, vemos en esto la definición de la mente como algo clara y clara y, y entendiendo algo que es clara claro en el sentido de que puede tomar el color o la forma de cualquier eh, pensamiento o objeto físico pero tiene la facultad de percibir de entender de ver ¿no? así que en esta en ese sentido de que la mente es como un espejo que cuando tenemos situaciones difíciles las podemos observar, analizar y podemos notar de que esta es una situación difícil ¿No? tengo tal condición, tal condición, falta de otras condiciones eh, apoyadoras no, faltas de condiciones propicias para, ¿no? para adelantarme, tantos desafíos. Podemos observar la situación, como vemos algo en un espejo, y observando lo que hay en el espejo podemos identificar que sí, es una situación pesada. Pero nuestra mente no necesita cargar el peso. ¿Sí? Si tenemos frente a un espejo un objeto pesado, ¿sí? podemos notar, oh, oh, esto es algo muy pesado, se ve. Pero tú no necesitas cargar este peso. Puedes mantener tu, tu ancla en tu bondad, en tu sabiduría. Y en tu compromiso contigo mismo, de ir en un camino espiritual que te lleva hacia la felicidad. ¿Sí? Y de no escoger ir en direcciones negativas. ¿Sí? Con la confianza de que cualquier situación podemos interpretar como bueno o malo. Esta es la independencia que tenemos. Cáncer muy malo. Muy positivo. Lleno de posibilidades de ofrecer algo. De todos modos, me voy a morir en un momento. Qué bueno que lo hago ahora cuando estoy no presente, alerta. Que estoy como pisándome en bondad. Cuando tengo la perspectiva de poder apoyar a los que estoy dejando por atrás. Y es posibilidad de despertar. Porque cuando tenemos un fin claro, ya nos movilizamos de hacer todo lo posible para terminar bien. Para llegar a esta línea final bien. Pero cuando estamos en un maratón indefinido, ¿no? que no, no se ve el fin, nos cansamos, ¿no? entonces vamos como vamos descansando mucho, medio dormidos. Podemos pasar una vida medio dormida. Pero con este padecimiento, wow, ahora ya no. ¿no? Esto lo no es. Y tenemos esta capacidad de disfrutar de cualquier condición. Pero depende de nuestro propio compromiso de hacerlo. Y aquí vemos nuestra libertad. Somos nosotros que podemos decidir que yo voy a buscar la manera positiva de utilizar cualquier situación surja. Voy a buscar una perspectiva positiva. Y cuando notamos que estamos buscando errores en la situación, estamos buscando faltas en las otras personas, esta no es la manera. Esto no es el método de, de ser feliz. ¿No? Y no implica que somos como tontos o estúpidos, que no vemos que esto es un problema y... Pensamos, ah, qué bueno, yo tengo muchos problemas, qué bueno. No, no es algo así tonto. Es muy, muy inteligente que de todos modos tengo esta situación. Puedo permitir que me abruma o deprima o puedo utilizarlo. Yo puedo poner mis pies aquí firme y decidir, no, voy en dirección positiva y soy yo quien necesita como definir dónde va este camino, buscar el camino positivo. ¿No? ¿Tiene caso? ¿Tiene sentido? Espero que sí. Esto es la posibilidad, la posibilidad del Dharma, de transformar completamente cómo nosotros definimos nuestra vida, como nosotros definimos las experiencias que nos surgen. Porque el hecho que somos interdependientes indica que no podemos controlar todas las condiciones exteriores. Nunca vamos a poder colocar todas las personas donde los, las queremos, todas las situaciones, no controlamos todas las situaciones si sí controlamos nuestra manera de verlas y al cambiar la manera de verlas podemos llegar a un momento en que no necesitamos controlar lo que hay al exterior y esta es independencia y creo que les voy a dejar por esta semana con el verso de Shantideva que llega muy rápido a la esencia de esta práctica, que es, de dónde conseguiría suficiente cuero, suficiente cuero para cubrir todo el planeta. ¿No? podemos traducirlo un poquito distinto. ¿De dónde consigo suficiente cuero para alfombrar todo el planeta, todo el mundo? No lo consigo. Pero si consigo zapatos y los pongo, es igual. ¿Dónde, cómo puedo controlar todas las condiciones externas? No lo puedo hacer, pero al controlar mi propia mente es igual. ¿Sí? El primer paso es reconocer que es aquí donde podemos trabajar. ¿Sí? Es el primer paso. Y muchas veces olvidamos esta perspectiva. Pero al entrenarnos a reconocer, aquí yo tengo una oportunidad. Yo tengo la capacidad de ver las cosas muy, muy distintas. Entonces, ¿cómo? Y después tenemos todas estas contemplaciones. Y la semana pasada les dejé con algunas tareas. Espero que eran útiles. Y por esta semana les quiero proponer que tratan de identificar momentos en que si sí hay un problema o hay una dificultad y de preguntarte cómo lo utilizo ¿No? en vez de verlo como problema de verlo como oportunidad ¿No? y de simplemente empezar a buscar la manera ¿Cómo cambio mi perspectiva? ¿Cómo utilizo esto para crecer? A ver cómo les va. Nos vemos en una semana. Gracias.